Y yo les recomendaría, sobre todo, eh, que hicieran partícipe a los clientes o a los seguidores, que hagan partícipe a la gente, que muchas veces eh, nosotros en lo nuestro sabemos muchísimo y pensamos que, uy, esto es lo mejor para mi cliente, y nunca le preguntamos. Yo creo que eso es también lo que quiere Facebook en el sentido de que Facebook realmente de lo que vive son de su base de datos y eso es lo que vende a las empresas, pero necesita que los clientes participen. Participen con fotos, participen con encuestas, participen con sorteos, concursos. Yo creo que, que esa es la fórmula, que dinamicen mucho mucho su, su página, pero haciendo partícipe a los clientes, a los usuarios. Yo siempre digo clientes, pero porque para mí siempre un usuario de, de una página de Facebook es un cliente potencial aunque nunca me haya comprado. Y, y sobre todo haciendo eso yo creo que lo, que lo que vamos a conseguir es más visibilidad de gente que realmente queremos que puede llegar a, a comprarnos alguna vez y una vez fidelizado nos va a seguir comprando y comprando cuando saquemos más productos. Yo creo que esa, esa sería la, la recomendación estrella, ¿no? El, el que hagan partícipe... A los clientes de su marca incluso que les pregunten qué productos claro. quieren, si es que ese es el, ese es el porqué de, de yo estoy aquí como empresa, lo que tú quieres, no lo que yo quiero, porque yo no me compro a mí mismo, ¿no?